Queda señora Gracias, señor Presidente. Todo lo que sea mejorar las condiciones laborales, sociolaborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues nosotros vamos a estar, obviamente, a favor. De hecho, nosotros ya hemos hecho propuestas bastante parecidas en, en el Congreso. Esta es una reivindicación que viene de largo, 26 años, eh, la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con eh, fuerzas de seguridad de las comunidades autónomas, que viene de largo, 26 años de reivindicaciones de las asociaciones y sindicatos policiales. Y la realidad es que la desigualdad es bastante grande. Por ejemplo, un mozo eh, o una archaña, cuando sale de la academia, gana unos 2.000 euros, mientras que la Guardia Civil unos 1.350 y la Policía Nacional unos 1.400. La brecha existe entre los 600 y los 1.000 euros. Y cuando se llega a la edad de jubilación, la brecha es bastante grande. De hecho, eh, puede haber pensiones de unos 2.200 euros, 2.100 euros policías autonómicas a 1.700 de policías o guardias civiles, unos 1.300. Es bastante la diferencia y es bastante injusto cuando se desarrollan funciones parecidas. Señor Cabaña, nosotros vamos a votar a favor y esperemos que esta propuesta sea la definitiva y sea la buena. digamos, ¿no? Nos veremos en los presupuestos, que son realmente los que valen. Pero tenemos que recordar que eh, esta reivindicación viene de largo, 26 años, ustedes han estado en el poder bastantes años y que en ese momento podían haberlo solucionado y no lo solucionaron. Ahora esperemos encontrarnos en, en los presupuestos. No olvidemos también que eh, la Guardia Civil en concreto no quiere eh, que los partidos políticos hablemos por ello y reivindiquemos precisamente los derechos que están pidiendo. Ellos están pidiendo poder tener derecho a la sindicación, entre otras cosas, para podernos reivindicar ello. Y ahí sí que no estamos de acuerdo, porque de hecho ya han votado en contra junto con el Partido Popular a una proposición no de ley nuestra en el Congreso. Creo que ya es el momento de que… Eh, les concedamos el derecho que todo trabajador tiene en la Constitución española y ellos también reconocido en el artículo 28.1. También tengo que recordar que intentaron, mientras que estuvieron en el Gobierno en el 2011, eh, prohibir junto con el Partido Popular el derecho a la manifestación introduciendo una enmienda precisamente en el Senado en la tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público. Menos mal que eso lo tumbaron los tribunales. Y una cosa importante, cuando se tramitaban los presupuestos generales del Estado para el 2016, que nosotros ya estábamos aquí, precisamente Compromís introdujo una enmienda para equiparar eh, salarialmente Guardia Civil y Policía Nacional, equiparación bastante más pequeñita que la moción que hoy nos trae aquí, y ustedes abstuvieron. Vamos a ver qué nos encontramos ahora en el presupuesto de este año. ¿no? Señor Alegre, las cartas boca-arriba, Ustedes votaron en contra, junto con el PP. A ver eso cómo se explica. Señor Cabaña, vamos a votar a favor. Vamos a ver si eh, nos encontramos también en los presupuestos. Señores del Partido Popular, eh, la actuación del Gobierno y la actuación de su partido en este tema ha sido bastante hipócrita hasta el momento y a lo largo de los años. Y esta reivindicación viene de hace 26 años, muy hipócrita. Y las faltas de consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los últimos tiempos son bastante grandes. Desde que el director general de la Guardia Civil, el señor Arsenio, prometía que para los presupuestos del 2016 iba a estudiar la equiparación entre ambos cuerpos y después votaron que no en el Senado, el ministro Zoido, diciendo, por ejemplo, a Bombo y Platillo, que apostaba por la equiparación salarial para ofrecer una media de unos 36,8 euros más al mes, que es como de risa o vamos una tomadura de pelo no hablan nunca de plazos ni de compromisos con plazos, lo cual es no hablar de nada ni de compromisos reales o el secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto, pues hablando de que la media era mucho más elevada que la de eh, las medias de Policía Europea, cosa que es absolutamente falsa. No solo esto, sino que es que además han sacado de las calles a 20.000 guardias civiles y menos de 14.000 policías nacionales menos Trabajan sin chalecos antibalas para todo y eso que estamos en, mesa de, en, en meses de alerta antiterrorista, sin medios adecuados, sin tener protocolos claros de actuación que les den garantías jurídicas como en Ceuta-Melilla, jornadas laborales que no son dignas, dificulta para conciliar la vida eh, laboral. Señores del PP, dignifiquen las condiciones laborales y salariales de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demuestren con los hechos que realmente defienden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más allá de declaraciones vacías que las que vienen a hacer. Nosotros defendemos la equiparación salarial ya porque se puede, porque es justa, con plazos cortos, en tres años, se puede conseguir y, por supuesto, lo defenderemos en los presupuestos. Gracias.